agricultura o una producción intensiva eh, se realiza en una superficie pequeña podemos decirlo así con una gran carga de eh, insumos o de requerimiento de insumos un ejemplo de esto es por ejemplo la horticultura entonces en una huerta nosotros tenemos que en una superficie pequeña hacemos varios, varios cultivos, le, usamos muchos insumos. Eso es una, una definición de una, una práctica de una agricultura intensiva. En cambio aquella que se hace en grandes superficies es una agricultura extensiva. Ahora, esa agricultura extensiva puede estar intensificada. Es decir, puede requerir eh, el uso de muchos insumos. Cuando decimos insumos me refiero a fertilizantes, me refiero a productos para el control de malezas, de insectos, de, de, de enfermedades que tienen los cultivos, que son los agroquímicos. Eh, y también las operaciones de labranza o de cosecha, de, de siembra de los cultivos.